Compañeros y compañeras, estamos por realizar nuestra cuadragésima convención. En ella vamos a reafirmar nuestro compromiso como un partido revolucionario y unido a nuestro pueblo en la defensa de sus derechos, derechos que han experimentado un franco retroceso bajo el régimen actual. Las derechas, tanto la tradicional como la reciclada, nos van a seguir atacando, de las mismas formas como siempre nos han atacado, de una forma vil, pero eso nunca pero nunca nos hará claudicar, porque somos un partido lleno de valentía, firmeza y amor a nuestra patria. Somos el FMLN, sin miedo y de frente.